Hoy tenemos un invitado especial. Es José Luis Parada, el ministro Mira. de Economía. Ministro, buenas noches. ¿Dónde se encuentra usted en este momento? Muy buenas noches, Adriana. Eh, eh, estamos aquí por la zona sur. Bueno, esta es una de las mejores formas de hacer entrevistas hoy en día, ministro, vía Skype. Efectivamente. Yo creo que lo positivo de esto es que mucha gente se ha dado cuenta de que puede estar conectada permanentemente. Las circunstancias hacen que en este momento en que el coronavirus ha puesto de rodillas a las economías más poderosas, a los seguros de salud más solventes y se supone eficaces del mundo, están cambiando los conceptos y lógicamente esta es una manera de conectarnos y también, bajo este aspecto, tener que buscar las soluciones que en todo el mundo se están buscando desesperadamente. Bueno, ya sabe usted, lo tenemos al ministro de Economía aquí en parte y contraparte. Arrancamos la línea de WhatsApp, 720-34-234. Vamos a recibir sus preguntas y con muchísimo gusto las vamos a estar respondiendo. Comenzamos con algo importante, lo que dijo hoy la presidenta. ¿Qué dijo hoy la presidenta? Vayamos a esta nota. Del Bono Familia, justamente esta nota va a hablar del Bono Familia, ese anuncio que hizo hoy la presidenta del Estado, Janine Áñez. Una de las ayudas que brinda el Gobierno Nacional al pueblo boliviano es el pago del bono canasta familiar y que hasta la fecha se pagó a más de 200 mil personas. En ese marco, como parte de la asistencia gubernamental a las familias de escasos recursos, en los próximos días se iniciará el pago de un nuevo bono. Una nueva ayuda para las familias es el bono que llamamos Bono Familia. Este nuevo bono o esta nueva ayuda Consiste en entregar 500 bolivianos por hijo que está estudiando en colegios fiscales desde prekinder hasta el último año de secundaria. Con esta decisión llegaremos con ayuda a más de 2 millones y medio de personas. Este bono podrá ser cobrado en cualquier entidad financiera desde el próximo 15 de abril. Ministro, por favor, explíquenos más de este bono y estas medidas que hoy lanza la presidenta. Bueno, esta medida es complementaria a la que ya se había emitido anteriormente. En todas las medidas lo que tratamos es de universalizar el beneficio, llegar a la mayor cantidad de personas y sobre todo también a los, a los grupos más vulnerables como ha sido el tema primero de la canasta familiar, en la cual aquellos rentistas que no tienen ninguna jubilación ya se van pagando más de 200 mil beneficiarios que han recibido desde el viernes. Al principio tuvimos algunos problemas con el sistema financiero porque restringido en un horario y lógicamente se estaban pagando a la vez estos bonos estaban pagando también sueldos y salarios y lógicamente tuvimos un, un embudo. Pero ya hoy día, por ejemplo, hemos tenido una, un, un pago de más de 57 mil personas y en total con la renta dignidad hemos estado en 150 y, eh, aproximadamente 150 mil pagos que ha realizado el sistema financiero. Hay una eficiencia y esto... Queremos pedir un poco de paciencia a la población porque es una manera transparente de manejar los recursos. Simplemente que va del tesoro al banco y del banco recoge cada uno de los beneficiarios de acuerdo a las condiciones que hay. Esperemos que ya reduciendo un poco los usuarios del pago de, de lo que son sueldos salarios y también de las personas adultos mayores ya estamos también ahora para poder empezar este otro bono que en primera instancia tenemos aproximadamente 1.500.000 estudiantes, que es lo que llamamos el bono familia. Y estos estudiantes son del ciclo inicial, que son aproximadamente unos mil En el primaria tenemos aproximadamente 1.225.000 estudiantes, que en esa primera fase se incorporó a solamente este grupo con un Pero ahora hemos podido también gestionar de una u otra manera para que se pueda universalizar y entren también los alumnos de secundaria que son aproximadamente un personas, lo cual hace un universo del bono familia de 2.550.000 alumnos. Y, lógicamente, esto vamos a empezar a pagar a partir del 15, porque lo que se ha hecho es recoger la base de datos del Ministerio de Educación, se ha hecho un trabajo también para incorporar toda esta, esta base de datos al sistema financiero, son cambios en los programas que se van a tener que incorporar, y a partir del 15 empezamos a pagar también este bono que beneficiará aproximadamente a 2.550.000 alumnos del ciclo primario eh, inicial y secundario y que abarca también a los convenios de colegio y también todo lo que se refiere a, las, a la secundaria comunitaria productiva lo cual no dejaríamos ningún sector entre primario y convenio de atender con este bono. Ministro, eh, esto entonces da la posibilidad de aquellos que se sentían excluidos puedan incluirse en este tema de los bonos. Efectivamente, Adriana, y un saludo también para Diego y Moira, eh, básicamente lo que se ha estado buscando, porque estamos viviendo una etapa realmente nunca vista a nivel mundial y hay un tema básicamente complicado que se están viendo también en otros países y aquí se maneja el concepto de que Muchas veces el tema de los muertos por coronavirus o también por la paralización económica. Pero en el medio está la ética de cada estado y las posibilidades de cada estado. Efectivamente, había un reclamo por parte de la población, pero también lo que se ha ido trabajando en el grupo económico, porque esto eh, nos salió de la noche a la mañana, Ninguno, ningún país estaba preparado para esto y lógicamente lo que hemos hecho ahora y creo que vamos a seguir atendiendo es ir buscando los mecanismos para que tanto los alumnos, en este caso de ciclo secundario, que sí estaban reclamando porque había mucha gente que se sentía entre comillas discriminada, pero ya se han conseguido también el, el tema de de lo que son los recursos y van a ser atendidos durante eh, a partir del 15. Consideramos que por el número y la relación que hay con el número de oficinas, posiblemente también vamos a tener un pequeño recargo en los bancos. Hay que pedir un poco de paciencia, tratar en lo posible de que vamos a atender de acuerdo al día del último número del carnet y el día que le toca salir, para que sea, que sea más ordenado los pagos que hay. Este bono puede cobrarse en 90 días, puede también ampliarse eh, a 90 días, puede ser que si no le toca en su día, puede cobrarlo posteriormente. Así como también el tema de la renta dignidad, en la cual tuvimos algunos casos en que se cobraron, por ejemplo, 8 meses, eh, que no habían cobrado, más el tema de de lo que es la canasta familiar, entonces hay que pedir un poco de paciencia a la población, pero la instrucción de la Presidente es total transparencia en los pagos, porque hubiera sido muy fácil agarrar el tema de los maletines, que uno se vaya a un municipio, un departamento, distribuir la plata, pero eso daba lugar y ha dado lugar en los 14 años anteriores, a muchos casos también de corrupción que muchas veces no llegó al beneficiario final. Acá se está garantizando de que los recursos van a llegar al beneficiario final, porque que de una u otra manera, aquella persona que va a cobrar tiene el carnet, tiene que estar eh, reconocida y está establecer claramente quién es el que recoge el dinero. Bueno, vamos a <coughs> recordar con la gente, los bonos que se han lanzado ya que han sido aprobados. ¿Les parece? Vamos con el primer cuadro. Coronavirus en Bolivia. Medidas económicas durante la cuarentena. Se crea el bono familia designado a las fami destinado a las familias con hijos en colegios fiscales. El monto será de 500 bolivianos por hijo. Ahora nos aclaró el ministro que va a ser para todos los ciclos. Las personas con créditos bancarios no pagarán dos meses del capital de la deuda. Al siguiente cuadro. Medidas económicas durante la cuarentena. El impuesto a las utilidades no se pagará en abril, el pago se realizará en el mes de mayo y en plazos. Se prohíbe cortar los servicios de luz, agua y gas mientras dure la cuarentena y la crisis de salud. Vamos al tercer cuadro. La reducción temporal de 30% en la facturación del servicio de energía domiciliaria. El Banco Central de Bolivia y 3.476 millones de bolivianos a la economía nacional. Bueno, ministro, estos son los recordatorios de algunas de estas medidas económicas que ha sacado el Estado, el gobierno, para que pueda hacerse más llevadero este tema económico durante la cuarentena. Lo que, lo que sucede que para poder combatir el tema del coronavirus se necesita también un sacrificio del pueblo boliviano y lógicamente tenemos en este momento de que Bolivia ha sido uno de los que mejor ha cumplido en todo lo que es el cumplimiento de la cuarentena. Un 94% de la población, de acuerdo a Google, ha dejado de circular, quiere decir que circula un 6%, que es más o menos lo que eh, está establecido con los controles que se han estado dando. Entonces, para paliar este problema que tienen en este momento las familias es que se ha trabajado en forma integral. Primero, con el tema financiero en los bancos son te aclaro, Adriana, son tres meses que no han intereses como capital. Lo mismo cuando hablamos de el pago del consumo de energía eléctrica entre uno y y 120 bolivianos, el 100% del consumo lo absorbe el, el Gobierno Nacional vía el Tesoro General del Estado, y, y también estamos con el 50% del agua, los servicios de agua potable. También lo que se ha tratado es de, en la universalización de estos servicios, establecer la canasta familiar en primera instancia, con aproximadamente 800 mil beneficiarios, personas adultos mayores, unos 315 mil que es las madres gestantes con el bono Juana Azurduy y los discapacitados que corresponden más que todo a una moderada, grave o, o muy grave en lo que es el impedimento de movilización. Y también hemos trabajado con el tema impositivo, se ha dejado, se ha suspendido el pago de lo que es el impuesto a las utilidades, que es uno de los más altos que se tiene en, entre los impuestos a cobrar y también eh, se ha trabajado en algunas medidas con el Servicio de Impuestos Nacionales de postergar algunas deberes formales como ser los pagos de impuestos, con lo cual consideramos que es una manera de equilibrar eh, muchos de los recursos que no están recibiendo por la cuarentena, tanto empresas como también los hogares bolivianos. Diego. Ministro, qué gusto verlo. Es decir, todo lo que nos ha contado, paradójicamente y sorprendentemente, es la yapa del trabajo ya esforzado que tenía usted en Ciernes. Es decir, las exportaciones han bajado de 13 mil millones a 7 mil millones. Las reservas internacionales de 15 mil millones a 7 mil millones. La inversión extranjera es menos de mil millones. Es decir, es la situación seguramente más conflictiva para cualquier ministro. Y, y de yapa le viene usted el coronavirus. ¿Cómo se trata todo esto en un, en un esquema general? Esto, esto realmente es complejo. No, no lo envidio, ministro. Eh, Diego, bueno. Vos también tenés la experiencia en todo lo que es temas de sector público. Efectivamente, desde noviembre, que ya costó porque tuvimos un, recibimos un país con un déficit de, de más de 3 mil millones de dólares, lógicamente nos complicó ya el estabilizar en ese tiempo la liquidez de los bancos, se bajaron a 3 mil 700 millones de bolivianos y posteriormente, yo siempre digo, Bolivia ha tenido la posibilidad y tiene todo el potencial productivo como para poder salir adelante. En este momento, esa liquidez que llegó a 3.700 millones está aproximadamente en 10.000 millones en el sistema financiero, que es lo que había en enero del 2019. Todo ese despilfarro de recursos, lo que sí nos, nos preocupó mucho fue que no se invirtió. Tuvimos seis veces más dinero y no se invirtió en salud. Entonces, una de las primeras medidas que toma la presidenta Yanine Áñez y da la instrucción de que tratemos de llegar a un 10% del presupuesto general de la nación para atender salud. Esto que lo hicimos en los primeros meses, entre enero y febrero, fue lo que nos dio la posibilidad de poder estar atendiendo ahora todo el tema de salud en el país y también han habido muchos ahorros porque sabíamos del despilfarro que había en ese tiempo en los anteriores 14 años, por ejemplo no entendemos el, el consumo de combustible, en cuatro meses se han ahorrado 2100 millones de bolivianos en el tema de la compra de combustibles, que es lo que nos está dando la posibilidad de manejar también este tema de los bonos solamente Diego que vos has conocido has escrito varios libros sobre esto cortando la corrupción que tenía el MAS creo que a Bolivia le da otra perspectiva en el tema económico y estábamos saliendo cuando viene este tema del coronavirus pero también a nivel internacional se están creando a nivel eh, de organismos internacionales, países fondos especiales porque no hay otra alternativa de frenar el coronavirus y a la vez establecer los mecanismos que puedan, de una u otra manera, dar un horizonte a la recuperación que se pueda dar posteriormente. Entonces, efectivamente hemos tenido una reducción de ingresos, estamos buscando equilibrar el tema presupuestario, pero también con esos ahorros del presupuesto es que se están haciendo... Algunos eh, se están cumpliendo con varios compromisos y básicamente lo que hemos hecho también es postergar algunos proyectos que no son en este momento prioritarios y tenían un alto contenido político. Estamos también en esta primera fase que es mantener el tema de la estabilidad, trabajar y acceder a los ...créditos que pueden estar dando los organismos internacionales en este momento, dada la coyuntura internacional que existe. Entonces, no es nada fácil, pero tenemos la verdad una presidenta que en primer lugar está preocupada, está pendiente de lo que sucede... ...y creo que si tenemos un poco de paciencia y sobre todo una vez que se veamos más que toda una luz al final del túnel... Creo que otra vez la economía vamos a poder estabilizarla y seguir adelante con todo este panorama de pandemia que no la esperábamos de ninguna manera. Ministro, déjeme decirle que usted está haciendo un gran trabajo. Yo le diría al ministro Mandrake, porque en verdad usted de, en la primera etapa de este, de, de este corto gobierno, usted ya empezó a controlar el déficit fiscal. Y se había señalado una meta, según palabras del presidente del Banco Central, de un 6,6% para este año. Nos habían heredado un. arriba del 7%. ¿Peligra esa meta o no sería prioritario hablar de, de ese asunto en este momento? Por otro lado. Pues... Eh, me, eh, le felicito por la optimización de los recursos que usted está llevando adelante y la sensibilidad social que está demostrando eh, las políticas de Estado gracias a los movimientos económicos, creativos e ingeniosos que usted ha realizado, ministro. Sobre el déficit fiscal, si usted considera pertinente o podría en el segundo semestre de la gestión eh, plantearse ese objetivo nuevamente. A ver, eh, la verdad que te ag agradezco muy a la pregunta porque... El déficit fiscal se creó por el despilfarro de los recursos que hubieron cuando los precios de materias primas comenzaron a caer. Siempre nos dijeron que era un modelo exitoso, que cuando entre otro gobierno se iban a terminar los bonos. Bueno, toda esa para Fernandia que se manejó con, con las políticas económicas del socialismo del siglo XXI y el fracaso en varios países. Para diciembre la proyección del déficit del 2019 estaba en 9.5 y 9.6 porque el gasto iba a seguir porque estaba la campaña política y lo bajamos a 7.2 y retrocedimos aproximadamente a 2016 y solamente controlando el gasto y te doy un dato, por ejemplo todos los ministerios tenían por ejemplo presupuestado, pagos para lo que era alimentación, gastos de viaje, gastos de viaje, eventos para funcionarios no públicos. O sea que iba a se seguir el tema de la fanfarria política que se tenía. Entonces lo que se hizo fue cortar todo eso, reducir todos los gastos superfluos que se tenía en el Estado. Y con eso hemos estado corrigiendo mucho de lo que era esta proyección del déficit. Nos ha cambiado mucho el escenario. No va a ser fácil salir del problema, pero estamos haciendo todos los esfuerzos. Hay, hay la predisposición, sobre todo, del equipo económico y de la presidenta de mantener la estabilidad. Creemos nosotros de que se va a poder mantenerla. Vamos a tener el apoyo también internacional para trabajar en esto y esperamos nosotros que en la parte interna, como lo hemos hecho desde noviembre, estamos estabilizando todo lo que es la oferta de productos. Las cadenas productivas de alimentos son las que están funcionando en este momento. No tenemos problemas de abastecimiento, en algunos casos sí, que se están disparando, subiendo un poco los precios, pero eso suponemos que se va a ir controlando conforme vamos manejando el tema del impacto del coronavirus. Bolivia, gracias a Dios, tenemos aproximadamente 11 fallecidos, es uno de los datos más bajos que hay a nivel del mundo, y en el tema de los confirmados también con coronavirus, estamos bordeando los 190 casos. Entonces, conforme vamos avanzando y conforme se van abriendo las negociaciones también a nivel internacional y en el nivel interno, porque lo que se está haciendo con cada uno de los sectores es ir viendo cuáles son las variables principales de gasto que hay que eliminarlas. Por ejemplo, el gasto superfluo. Hay en muchos casos de que hay un se fijaron salarios bastante altos en muchas de las empresas que eran deficitarias. También se las está revisando y creemos nosotros que vamos a poder controlar este tema del déficit y proyectamos, hemos tenido algunas reuniones eh, a nivel del, del, del grupo económico, vamos a tratar de llegar a la meta establecida de un 6.6. Efectivamente, en el tema de crecimiento, todos los países del mundo van a la baja. China se está hablando de 1.5 de crecimiento okay. este año o, o 1%, lo cual uh -huh. desacelera en desacelera, todo el mundo. Claro. Perfecto, ministro, pero quería consultarle antes de que siga usted avanzando, ¿cuáles eran esas empresas en las que se han dado unos salarios elevados aún a pesar de ser deficitarias? ¿Y cuáles eran aquellas en las que había gastos de representación para funcionarios no públicos y que todavía no se ha podido cortar por completo, ministro? No, eh, todos esos presupuestos no se los está ejecutan, ejecutando. Hay un control estricto en el, en el viceministerio del del Tesoro, si vienen ese tipo de gastos no están pasando porque tampoco están pudiendo licitar. Hay muchas licitaciones que se han ido cortando, pero entre las empresas públicas, por ejemplo, está, por ejemplo, una como Kipus y varias otras empresas que estamos terminando el análisis ahora para ver qué medidas se pueden ir tomando o reconducirlas, aunque en la situación que estamos en este momento lógicamente va a costar un poco más. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que muchos proyectos que se tenían eh, programados seguir ejecutando, los estamos frenando, no se están haciendo las licitaciones y dando prioridad para que esos recursos vayan previamente a lo que es salud y sobre todo aquellos proyectos que generan crecimiento y sobre todo manejan y, admin, y apoyan todo lo que es el tema de la canasta familiar o el sector productivo. Ministro, la gente está participando. 720-34-234 nos llaman, nos escriben. Una pregunta, ¿qué políticas o medidas adoptarán para las personas que no tienen hijos, no cuentan con un trabajo fijo y realizaban sus actividades en forma diaria para generar sus recursos? Eso pregunta la gente, ministro, ¿qué le podemos responder? 720-34-234. A ver, si ustedes se fijan, eh, las instrucciones de la presidenta nos han llevado a tomar todas estas medidas que en este momento, eh, con la última incorporación, vamos a abarcar aproximadamente a 11 millones de bolivianos. A partir de ahí, se está haciendo toda una relación de aquellos sectores que no están recibiendo ningún tipo de bonos, eso que está planteando ahora. Y vamos a establecer también, ya se están viendo en este momento, seguramente vamos a trabajar fin de semana para llevar una, una propuesta para aquellos sectores. Por ejemplo, los gastronómicos son de los más afectados. En este momento, si usted se fija, ningún restaurante, como no hay salida, lógicamente, pero tienen también los trabajadores, no están funcionando, no están teniendo ningún, eh, ningún ingreso... También está un sector de los transportistas que, que estamos viendo y básicamente un sector que es fundamental para la economía es el microempresario. Ahí estamos analizando también las medidas para poder aliviar el problema, sobre todo en el pago, porque se están atrasando en el pago en algunos casos de salarios, porque... ¿Qué es lo que sucede? Hay una flexibilización y una liberación en el tema de los créditos. No todos acceden, acceden a, es, a, esa, a esa parte. Hay una liberación también y una posteriación en el tema impositivo y el tema de los bonos. Pero efectivamente hay muchos sectores que eso, de acuerdo a todo el trabajo que se está haciendo en este momento, a esos sectores también seguramente vamos a tener que trabajar con un bono especial para aquellos sectores y personas que no reciben ninguno de los bonos, porque al estar bancarizada, al estar pagada por el sistema financiero, nos permite tener una base de datos de quienes están recibiendo estos beneficios y también nos muestra quienes no están recibiendo dentro de lo que es el contexto económico. Sabemos también, por ejemplo, que un 70% es informal, que es el cuenta propia, que está día a día, pero también, por ejemplo, un mototaxista que no sale, no tiene ingreso, pero puede tener un hijo, puede tener dos, que puede cobrar, pero también estamos viendo ciertos sectores, básicamente, como en este caso de gastronómicos, el tema de transporte, para poder determinar también los mecanismos de poder ayudar a y básicamente al pequeño, los que tienen microcrédito o pequeñas y medianas industrias o empresas que también vamos a estamos trabajando para generar algún fondo para crédito rápido. Bueno, ministro, tenemos otra pregunta. Diego, por favor. Ministro, como siempre, un placer estar con usted. Eh, una de mis inquietudes centrales tenía que ver con un fascinante artículo de Enrique Velasco Reckling, que usted lo conoce, donde nos muestra que en general todo el dispendio estatal, todo el gasto público acometido durante 14 años, eh, significa básicamente 47 mil millones de bolivianos. O sea, nos podríamos ahorrar muchísimo si disminuyéramos la cantidad de empresas públicas, si posiblemente bajásemos el nivel de corrupción que tenemos, es decir, hay una infinidad de probabilidades para tener más plata sin necesidad de endeudarnos como estamos hacer, haciendo ahora. Es muy fácil decirlo desde mi punto de vista como, como analista, yo sé que en los pies eh, suyos es más difícil, pero ¿en qué medida podemos no endeudarnos sino simplemente hacer recortes a un Estado inepto, a un Estado burocrático, a un Estado pesado como el que creó Evo Morales?, yo creo que hay que caminar eh, eh, en busca de equilibrios. Efectivamente, vamos a tener que ir eh, solucionando estos problemas porque algo que, si ustedes se dan cuenta, nosotros, el modelo que tenía el anterior gobierno descansó en que era un éxito la nacionalización de los hidrocarburos. Y efectivamente, cuando llegó a 140 el barril de petróleo... Claro que era un éxito porque subió de 20 dólares a 140, pero ahí lo mismo en la minería y por eso se fue creciendo el aparato estatal y lógicamente en este momento tenemos un precio del barril de petróleo que está en 24 dólares, que es la mitad del, del, del techo presupuestario o del monto que hemos calculado por el barril de petróleo que está en 51.24 y también hay una caída muy fuerte de los minerales, es justamente por el efecto del coronavirus. Por lo tanto, lo que aquí corresponde es ir haciendo los análisis profundos ya, porque lógicamente con esta caída de precios de materias primas, todo el modelo que se había creado anteriormente, basado simplemente en un gasto y no generar las condiciones sobre todo para tener un, un fondo de reserva o crear empresas que sean rentables, porque ahí vemos que la mayoría de los proyectos no tienen en este momento, algunas, muchas de las empresas, sobre todo en hidrocarburos, estamos viendo la planta de uria y amoníaco, ahí hay un problema complicado. Pero a la vez hay un tema que es favorable, el tema de la energía. Increíblemente, en esto de gastar plata, fueron creando las condiciones y en este momento tenemos un 100% de energía superhabitaria, tenemos superávit en el tema de energía, lo cual nos da una oportunidad para entrar en lo que son vehículos eléctricos e ir rompiendo con todo lo que se refiere a la subvención de los hidrocarburos. Y por otro lado también está el tema que hay que definirlo cuanto antes de despolitizar el tema, lo que es el litio. Una vez que definamos el trabajo y sobre todo la forma y el diseño final que debe tener una buena propuesta con relación al litio, nos puede dar la opción de tener una buena inversión y sobre todo nuevos ingresos que para más adelante nos puede generar un ingreso interesante y que puede equilibrar como una alternativa. Más la energía limpia con el tema de vehículos eléctricos, transporte público eléctrico, también podemos ver que con el litio pueden salir el tema de las baterías, con la cual podemos también nosotros de una u otra manera tener el abastecimiento y cerramos el círculo interno. Pero lo que planteas de que hay que comenzar a ver cómo se acomodan los costos y la relación de ingreso y costos de las empresas, lógicamente también es un trabajo que paralelamente a todo lo que está sucediendo hay que comenzarlo a considerar. Ministro, se ha dicho mucho que ante la adversidad salen nuevas ideas y nuevas oportunidades. ¿Será el momento de ser más creativos con el tema económico? Es decir, usted lo decía bien, eh, aprovechar las energías limpias para generar y para reactivar nuestra economía después de que pase este, el coronavirus. Efectivamente, Adriánita, aquí el problema es que a nivel mundial Muchos de los países hemos estado haciendo seguimiento a todas las medidas habidas y por haber que hay en el tema económico, porque no es solo tema estrictamente de, de control fiscal, también es política monetaria, también es política productiva, el hecho que se hayan roto a nivel internacional, el tema de las cadenas productivas hace que en este momento algunos países estén pensando, bueno, la economía que comienza a funcionar y no importan los muertos. Por eso, muchas veces el tema de, de, de la ética de cada estado y las posibilidades son las que todavía nadie las tiene claras. Porque si usted se fija Europa, se fija Japón que flexibilizó un poco, volvió a caer, ha vuelto otra vez al tema de la cuarentena. Entonces, estamos ante, ante, un, ante un evento... Ante un microbio, como decía en, en su momento Bill Gates, muy complicado y que nos está generando problemas. Lo que tenemos que hacer acá en Bolivia y en todos los países, que es lo que se está haciendo, es buscar los mecanismos primero de abastecimiento de alimentos, segundo, buscar cómo... Eh, seguir exportando dentro de las limitaciones que se están dando de movilización general, cómo seguir exportando algunos productos. Teníamos firmado un convenio con Brasil de de, ocho, de seis años, lo cual era beneficioso en ese tiempo, pero las condiciones económicas de todos los países nos hace pensar que también tenemos que ir fijando un nuevo modelo de cómo ir recuperando y cómo ir insertándonos nuevamente a la nueva economía post-coronavirus. Bueno, Diego. Sí, una pequeña cosa más, ministro, porque sí me, me, me interesa tener su opinión en esto. Usted decía que el MAS uh, ha utilizado casi 310 mil millones de bolivianos. Esto es ¿Todo? 45 mil millones de dólares. Y usted está invirtiendo 700 millones en la canasta familiar, o sea, 70 veces menos de lo que el más se llevó, de lo que Evo Morales se llevó. Es muy importante configurar para que la gente entienda el enormísimo esfuerzo que se está haciendo ahora para conseguir el dinero. Efectivamente, a ver, eh, gracias por la pregunta. 310 mil millones de dólares fueron lo que administraron en 14 años. Eso equivale a 70 años de otros gobiernos. Cualquier persona que hubiera venido con esa cantidad de plata se hubiera llamado Evo Morales, Paulina Huanca, por dar un nombre, o cualquier otra persona lo hubiera hecho mejor. Porque nunca... Eh, bueno... No veces, había políticas que te permitan de una o de otra manera, generar excedentes. No, no se pudieron, era más que todo gasto directamente porque era administrado por un grupo económico privilegiado que lógicamente no le interesaba generar excedentes ni tampoco toda esa, toda esa cantidad de plata generar un fondo de reserva para justamente este tipo de eventos. Se están haciendo todos los esfuerzos y la estabilidad que tenemos, la tenemos desde 1985. Quiere decir que el país tiene la posibilidad de mantener una estabilidad, pero va a ser con un gran esfuerzo, porque 14 años definitivamente la plata se la rifaron, se la farrearon y lógicamente ahora los esfuerzos que hay que hacer es en el nivel interno, en la reducción también de parte del gasto y sobre todo, lo que se está haciendo en este momento es de acuerdo a las condiciones que se tienen y confiamos en que a pesar de, los, de lo complicado que está toda la economía a nivel mundial y a nivel nacional, vamos a estar saliendo adelante. Bueno, ministro, la gente está participando. 720-34-234. Vamos a la pregunta. WhatsApp. Buenas noches. El tema con los bancos. Hay una publicidad que dice que los préstamos se pagarán en seis meses y no en tres meses. Quería que lo aclare. Gracias. Ministro, por favor, una aclaración para esa persona. Sí, eh, efectivamente el tema de la, de la publicidad consideró eh, un aspecto de la ley que dice que se podrá refinanciar hasta seis meses. En primera instancia estamos viendo los ...se ha reglamentado para tres meses... ...que consideramos conforme vayan avanzando... ...vamos a ir viendo cuál es el comportamiento... ...de la economía y también de las empresas... ...por lo tanto la ley dice hasta seis meses... ...por el momento se ha visto conveniente... ...que sean tres meses, no, no los seis todavía... ...y se está evaluando... ...porque hay una evaluación permanente de todas las medidas... ...estas medidas van saliendo... Después de que se van determinando el tema de la emergencia sanitaria nacional, en la cual ya hay una restricción, pero hay en algunos departamentos, por ejemplo, como el Beni, en el que no tenemos ningún caso de, de coronavirus, donde se ha centralizado es más que todo en el, en el eje central. Por lo tanto, esa, por el momento, la reglamentación que se ha hecho es para tres meses, por lo tanto, todos los pagos se van a realizar a partir de junio, pero la publicidad está considerando simplemente lo que se estableció como un parámetro máximo para esta esta esta reprogramación de intereses y capital. Fuera. Ministro, acerca del, de la especie de autocrítica o reconocimiento que usted hizo del cuello de botella que se ha generado en los pagos, y seguramente se ha de subsanar en estos días, ¿se ha contemplado también la posibilidad de ampliar a, otros, a otras entidades financieras para realizar este pago? Por un lado, y por otro lado, ¿cómo considera usted que este, esta debacle del precio del petróleo eh, puede afectar a Bolivia en el corto plazo, todavía en el mediano largo plazo podría ser que le beneficie porque se puede ir ganando mercados también por la contracción económica temporal pero en el futuro esa demanda se restauraría ¿Cómo considera usted ministro que esto nos beneficiaría o perjudicaría? A ver eh, va por dos lados eh, primero que en el tema voy a empezar por el, por, por el tema del barril de petróleo ...que nos afecta directamente y afecta a todo lo que es el sector público... ...más de 370 instituciones públicas que funcionaban antes del 2005 y del 2004... ...funcionaban con un barril de petróleo de 20 dólares. Lo único que cuando se genera la, la Constitución Política del Estado del 2009... El gobierno se ocupa de incorporar derechos, de todo, pero nunca sacó el costo ni nunca pensó que podían bajar los precios de las materias primas. Pero tanto municipios como universidades ya hemos vivido con un barril de petróleo de 20 dólares. Y se había planteado justamente cuando el 2009 se vino abajo el precio del barril de petróleo. Acuérdese que bajó de 140 aproximadamente a 40 dólares ...ahí se, el 2010 se planteó el tema del pacto fiscal... ...y creo que ahora hay que revivir el tema del pacto fiscal... ...siete años estuvimos discutiendo el tema del pacto fiscal... ...y el anterior gobierno como tenía la plata... ...le recortaba a, las, a, a los departamentos... ...le recortaba a los gobiernos subnacionales... ...no le interesó nunca un pacto fiscal... ...pero creo que en este momento... ...aparte del pacto fiscal... ...hay que pensar seriamente en lo que ustedes están planteando en un gran acuerdo nacional porque para salir de estas tienen que estar involucrados todos y cada uno de los sectores productivos, movimientos sociales, eh, eh, personas, empresas, microempresas, sector privado, sector público, para buscar una solución a una pandemia y sobre todo un desastre económico que está generando a nivel mundial. Ministro, ya para despedirme, la última pregunta ¿Qué hubiera hecho usted? Yo sé que es una pregunta larga y seguramente tendremos con oportunidad de conversarla, pero ¿qué hubiéramos hecho del 2006 en adelante para recibir con menos dificultad al coronavirus? ¿Cuáles son las medidas que el MAS adoptó de manera deficitaria y que usted siendo ministro del 2006 no los hubiera hecho? ¿Qué hubiéramos hecho para recibir este momento con menos dificultad? Yo hubiera puesto una ama de casa como ministra de Economía y Finanzas Públicas y que no le haga caso a Evo Morales. Con eso estaríamos rebosantes de plata y manejando en este momento la situación de crisis de una mejor manera. Excelente. Qué, qué buena respuesta. Bueno, nos vamos a un WhatsApp más, el último... La gente está participando, no, 720-34-234. Vamos a la línea WhatsApp, tenemos una pregunta, ministro. A ver, eso es. Buenas noches, señor ministro, soy un microempresario, estoy preocupado sobre mi situación económica. ¿Qué pasará sobre los impuestos tributarios? Tenemos un adversario que es impuestos internos, que de todo y de nada nos saca multas. ¿Qué pasará sobre las multas? ¿Habrá algún proyecto sobre el perdonazo tributario? Se llama Erla Montes. Erlan, gracias por dejarnos entrar a su casa y por preguntar. Ministro, ¿qué le respondemos a A ver, Erlan, la primera declaración que yo hice a las seis y diez de la mañana en un canal de televisión al día siguiente de mi posesión, dije, se acabó el abuso del servicio de impuestos nacionales. Hay en este momento un, un proyecto de ley del perdonazo, porque hay unas deudas justamente por este manejo discrecional que tenían... ...político del Servicio de Impuestos Nacionales... ...en que le caían a cualquier persona... ...y lógicamente venían las multas. Por ejemplo, ¿qué hemos definido en esa ley? Acuérdese usted que cuando... Uh, ...antes del 2000... ...en el 2004... ...su prescripción era cuatro años. Entró el gobierno del MAS... ...y discrecionalmente, sin pensar en nada... ...amplió a ocho años... ...la prescripción. Con eso, lo único que hizo fue abrir. Usted en su momento tenía cuatro años toda la documentación para presentar al Servicio de impuestos Nacional. De pronto le piden ocho y le comienzan a pedir la factura del año ocho. Y ahí vienen las multas si usted no la tenía, porque no la ley no le obligaba a tener ocho años, le obligaba a tener cuatro. A pesar de esa discrecionalidad y abuso del gobierno, se crearon todas estas multas que son aproximadamente 41 mil millones de bolivianos, las que se tienen. Este perdonazo justamente elimina todo el tema de multas, porque acuérdese que sus multas estaban en UFBs. Por lo tanto, la multa que usted tenía muchas veces, peor de pequeño, de, de 200 bolivianos que no pagó una factura, podía en un lapso de cinco años estar y cuando le comunicaba sin ningún problema en unos 4 mil bolivianos. Lógicamente que no la iba a pagar. Entonces, lo que se ha hecho es emitir este decreto y ahora eh, esta ley que está en el Parlamento, esperemos que la puedan aprobar para que varias empresas puedan liberarse y pasadita este tema del coronavirus poder reactivarse. Por otro lado, también lo que ha hecho Impuestos Nacionales es postergar la presentación de lo que son los deberes formales, el tema del IVA, el tema de transacciones, y lógicamente se están viendo de qué manera este tipo de multas se van a ir de una u otra manera manejando para más adelante. Por el momento es lo que se está tomando de medidas de apoyo a todo lo que son los empresarios, que es el 30%, el 30% que es el formal, y ya no cuadra que el 30% pague impuestos y el 100% demande servicios Pero específicamente para su sector estamos trabajando en la creación de un fondo especial para que puedan ustedes suplir parte de lo que es el salario que tienen que pagarle a su gente mediante un fondo que puedan administrarlo mediante su banco. Bueno, ministro, gracias. Le agradezco por estar con parte y contraparte. Como siempre, una explicación clara para la gente que todos los días nos sigue. Ministro, gracias una vez más. Adriana, un gusto para Moira y para Diego. Un saludo. Y bueno, uh -huh. estamos a la orden. Yo creo que hay que confiar los mecanismos. Es una econo economía relativamente chica sí. y hace 35 años mantenemos estabilidad. Hay que tener fe. Es. Aunque... Creo que lo que se hizo 14 años, yo creo que es un problema de lesa humanidad por el despilfarro y el gasto viendo lo que estamos pasando con el coronavirus. Ministro, gracias por estar a, al mando de esa cartera. Gracias de mi parte y de todo el pueblo boliviano. Gracias, José Luis, un gustazo. Un saludo.